Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a su canal pre-video. El día de hoy les estaré mostrando cómo podemos convertir una presentación de PowerPoint en video. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos de haber hecho o elaborado nuestra diapositiva. Esta es la diapositiva con la que estaré trabajando. Luego de esto, iremos a la barra de herramientas en la, barra de, en la parte de arriba, donde dice Archivo. Vamos a seleccionar. Luego de que seleccionamos, nos abrirá un menú. Bien, ahora, bien, abrió el menú. Eh, nos abrirá un menú. Entonces, le daremos donde dice guardar como. Seleccionamos guardar como. Y se nos abrió otro menú. Bien. Lo primero que debemos seleccionar es donde el lugar en el que lo vamos a guardar. Si es en el escritorio, descarga, documento, bien. En este caso lo voy a guardar en documentos. El otro es el nombre si queremos editar el nombre ponerle otro nombre, bien pero este nombre me convence solamente le agregaré el 01 bien, y aquí en esta parte donde dice tipo es donde vamos a seleccionar le daremos un clic y ahí nos abrirá un menú vamos donde dice bien, vamos aquí, donde dice video de windows media, para convertir a video, ahora sí, vamos a darle a guardar y ahora volvimos nuevamente a nuestra presentación ahora fíjense en esta parte de aquí abajo dice que está creando el video uso de las funciones de excel miren aquí está cargando ven aquí se está creando nuestro video. correcto ya nuestro video se convirtió ahora luego de eso lo que haremos sería buscarlo en este caso como yo lo guardé en documentos abro esta carpeta de aquí miren aquí la selecciono y me va a abrir un menú en ese menú me está cargando ahí. bien bien en ese menú voy donde dice documentos mirenlo aquí documentos le doy clic y aquí me va a abrir eh, eh, todos los documentos que tengo disponible bien entonces aquí voy a buscar el documento que he guardado con anticipación se llamaba uso bien, ese es el nombre más o menos sería este que está aquí, ven miren, tiene este símbolo de aquí de vídeo no sé si lo pueden notar es diferente a estos documentos que están aquí ven, vamos a pulsar ahí pulsamos dos veces para abrir miren este icono de aquí, quiere decir que nuestra presentación se convirtió a vídeo y que ahora va a presentar bien Miren, nuestro video se va a presentar de forma automática. Realmente ahí no le estoy dando a nada. No estoy pulsando nada. Simplemente nuestra presentación va a ir avanzando de forma automática. porque Porque ya se ha convertido en un video. Esto es todo por el día de hoy. Si te gustó el tutorial, no olvides suscribirte a mi canal, dejarme un like y decirme o comentarme qué tema quieres para el próximo tutorial. Bye, bye.